A Isotecova, mi custodia se ponga en la llama Bueno, pues lo dicho, bueno, buen Norieta, un gueto ya que si siquiera se arquitectura, topa que te iba a caer el arma Duen, ya lo era Buenos días a todos y desde Saramari, promotores de este proyecto, os damos las gracias por querer compartir con, con nosotros esta, esta jornada de cierre de lo que han sido la, los encuentros de, de Arquitectura y Convivencia. Eh, bueno, ahora me toca dar las gracias a todos, intentaré ser breve. Eh, bueno, queremos dar las gracias a todos los ponentes y participantes de los talleres, así como a John de PSC Translorsal también por ayudarnos a hacer la difusión y, y ayudarnos también con el streaming de, de estas jornadas, ¿no? de estas ponencias. Eh, es que Casco también, a Vivo Arte, a Gabriel Villota, también de, de ISBAC, de la Uv por quedarnos sus espacios y por ayudarnos también en la inclusión. Es que Casco, al Colegio de Arquitectos, por ayudarnos a difundir el programa. Y es que Casco también a, a la coordinadora de Astra, que por eh, todo el trabajo previo que han realizado con todo por la praxis, eh, y, y preparar eh, y gestionar el proyecto o sea el taller que, que han realizado en Nuestra Armita y ya por último pues me gustaría nombrar a las instituciones que han, que han ayudado a financiar GAT ¿no? que ha sido por un lado ha sido el Ayuntamiento de Bilbao eh, luego ha sido la Fundación 2012 y el Gobierno Vasco en su programa Fábricas de Creación bueno, Pat, eh, ha sido un programa o es un programa teórico práctico que lo que quieres visibilizar y poner en valor eh, todas aquellas iniciativas que arquitectos, artistas urbanistas, sociólogos activadores urbanos o agentes para la cooperación al desarrollo o incluso asociaciones vecinales eh, están realizando pues, con la intención de activar prácticas eh, que mejoran la convivencia y la variedad de las ciudades sobre todo en esos espacios compartidos en este recorrido normalmente sus experiencias y prácticas eh, se suelen cruzar con, con los propios usuarios de la arquitectura y esperemos que así sea, ¿no? para, para cambiar esa forma de trabajar y poder incluir también al usuario dentro del proceso de diseño de sus espacios. Durante el mes de octubre, eh, bueno, se han realizado una serie de talleres, incluso esta, última, esta primera semana de noviembre, que lo que vamos a hacer es eh, mostrar esa muestra de los resultados realizados en los talleres en la parte de la, de la sesión de la tarde. La sesión de la mañana la vamos a dedicar un poco a compartir seis experiencias que a nuestro juicio pues, nos parecen interesantes y que se contextualizan dentro de, del programa de BAC. y a la tarde lo que vamos a hacer es eh, eso, presentar un poco eh, pues esos, eh, esos, esas, eh, esos trabajos que se han realizado. ¿no? Eh, bueno, si os parece, os cuento brevemente eh, en qué han consistido un poco los talleres, ¿no?, cuáles han sido? El 19 de octubre, eh, el artista A Olmo junto con Ollani Salloa de Iria Colectiva eh, desarrollaron un, un taller performativo sobre urbanismo y género. Durante esta semana, eh, el colectivo madrileño Todo por la Praxis ha impartido un taller de autoconstrucción para diseñar y construir eh, una necesidad que habían detectado los de, los de la coordinadora de Astra vernica ¿no? eh, Paralelamente, esta semana eh, en Bilbao hemos eh, podido compartir eh, taller con Domínico de Siena, Marina Blázquez y Jesús Rodríguez. Y es un taller que ha querido propiciar una especie de contexto de trabajo desde, que, desde en el que activar. Eh, y visibilizar las posibilidades que el, el urbanismo táctico, el urbanismo P2P puede ofrecer a los, a los ciudadanos para activar procesos de mejora eh, en sus ciudades. Y nosotros, por último, eh, vamos a realizar un pequeño taller de cinco días en la escuela de Minivilla en, con los niños del barrio, un poco para acercarles la arquitectura de su barrio, lo reconozcan, y promover una pequeña vinculación de esos niños con, con sus barrios ¿no? y bueno para acabar ya con el tema de los talleres eh, hemos compartido también, comentar que hemos compartido Isla y Playa eh, con, con la Bora Bora y Amasté en, en Ondarchan 14 ¿no? eh, donde hemos intentado, hemos construido un pequeño poemario o una pequeña ontología parcial sobre es el espacio público. Eh, nos gustaría agradecer especialmente también a Masté y a Colabora Hora por el trabajo que han realizado y por querer compartir eh, el bat con nosotros y felicitar por el trabajo que han realizado. Y bueno, ¿cómo vamos a organizar un poco la sesión de la mañana? Eh, la sesión de la mañana la vamos a estructurar en dos partes. Vamos a tener tres ponencias en la primera parte, luego vamos a tener un pequeño descanso y luego tendremos otras tres ponencias. Vamos a intentar que las ponencias sean breves, de 20 minutos. Vamos a pedir brevedad a los, a los que nos van, van a acompañar porque nos gustaría que después pudiéramos tener 10 minutos para, para realizar preguntas, para que haya debate entre ponencia y ponencia. os parece, bueno, pues os voy a presentar un poco los ponentes que, que vamos a, a tener hoy. Y bueno, la primera experiencia que vamos a poder compartir es, eh, es el Rivero de Iniciativas Ciudadanas. Es una plataforma abierta, colaborativa y orientada a promover también y a difundir aquellas iniciativas y procesos críticos que desde la ciudadanía se están realizando ¿no? en, en favor de eh, transferir al territorio, a la ciudad y al espacio público mejoras. Luego vamos a tener, la segunda ponencia va a ser del colectivo de arquitectos Zuloar donde nos van a explicar un poco el trabajo que han realizado durante los dos días que han estado en Bilbao ¿no? dentro de, de su proyecto general que se llama la Declaración Universal de los Derechos Urbanos donde esta declaración pretende ser un espacio compartido donde, donde se quiere mostrar a la ciudadanía todo lo que significa ser ciudadano ¿no? es una especie de, de compartir opiniones sobre, sobre la ciudad eh, comentar también que Tuluar que va a estar eh, os va a invitar a que participéis también en la Declaración Universal de los Derechos Urbanos y por tanto en la, en la hora del café en el ratito del café y en la hora de la comida pues quien quiera participar pues estarán encantados de, de aportar también o sea de recoger esas, esas opiniones vuestras y el tercer ponente de, de la primera parte eh, va a ser Ramón Paramón que desde Identidad, un proyecto artístico de Barcelona, nos va a explicar el, el trabajo de investigación que están realizando sobre los modos de incidir en el espacio público a través de propuestas creativas que no solo eh, intervienen en el espacio físico, sino también eh, intervienen desde lo social. Haremos la parada a las 12 y el primer ponente de... De la segunda parte va a ser Borja Izaola. Que no es, Borja Izaola es un arquitecto y antropólogo también de, de aquí, de Guernica, y nos, va, nos hablará sobre su trabajo de investigación acerca del cohousing, ¿no? un modelo de residencial cuyo diseño además permite o facilita la convivencia entre los vecinos. Y después, eh, Diego Pérez, de Todo la Praxis, nos va a explicar... Eh, ¿Cuál ha sido su participación en el proyecto Plan Cañada de Madrid? Una propuesta de, de rehabilitación urbana que tiene como objetivo aportar soluciones para poder a, a la regularización de, de la Cañada Real de Madrid. Y bueno, para acabar con esta parte de las mmm, ponencias, eh, Domenico Di Siena, arquitecto y urbanista, nos va a hablar de, del potencial que tienen las la redes sociales para relacionarnos entre nosotros que, aunque, es un, aunque a priori parece que está desvinculado con el, con el espacio físico, nos pueden ayudar a aprender de otra forma, a colaborar de otra forma y a generar herramientas que nos puedan permitir intervenir en el espacio físico. Y ya sin más, me gustaría presentar a, a Miguel Haneke, director de Iniciativas Ciudadanas, donde, quien nos va a explicar un poco cuál es su proyecto. Eh, pues nada, es que el casco, a todos. Bueno, es que el es que casco también. Muchas gracias a María y a Gorka. Espero que estén dos minutos a cuenta. Eh, y gracias a todos por venir y a todos los patrocinadores y colaboradores. Eh, bueno, pues yo me había aquí apuntado unas palabras que supongo que todos vosotros conoceréis, porque sois gente de mundo. Creative Commons, Photomap, Open Source, Code <coughs> Surfing, Coworking, Book Crossing, Housing, Design Thinking, Digo, Crowdfunding, Networking, Slow Profile, Carsharing. Supongo que todas estas palabras os sonarán. Yo hasta hace muy poco tiempo no sabía qué significaban. Y... Es cierto que cada vez las oía más en diferentes contextos, y bueno, a partir de ahí empezamos a un poco investigar qué es lo que estaba pasando, por qué todos estos palabras raros en inglés qué significaban. Y bueno, nosotros somos un, un colectivo de arquitectos que hicimos un proyecto en 2008 eh, en el que se nos planteaba cuál era la ciudad utópica o cuál era nuestra ciudad utópica y lo que nos dimos cuenta es que la utopía ya existía entre nosotros, es decir, hay mucha gente, muchas iniciativas, muchos colectivos que eh, se rebelan contra las formas o las eh, vías formales de hacer las cosas, tanto institucionales, legales, de financiación, etc. y plantean formas alternativas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, las redes, la forma colaborativa, la autoorganización, etc. Y pensamos que, que esa utopía que ya existe, no hay que buscar fuera, es la que hay que potenciar y la que hay que explorar y la que nos puede ayudar a pensar de otra forma, ya que nosotros en nuestro caso pues, la arquitectura sea diferente. ¿no? Entonces, a partir de ahí, eso fue un proyecto en 2008 que quedó latente porque en aquella época en España todavía se construía y nosotros pues, tuvimos la fortuna de poder construir algo más. Eh, pero siempre lo tuvimos ahí en la cabeza como latente y poco a poco lo fuimos recuperando, y de ahí surgió esta plataforma de Vivir en Iniciativas Ciudadanas que ya se planteó en el 2008 pero que quedó en Standby ¿no? Y lo que pretende es básicamente eh, digamos, recoger información de todas esas prácticas, ¿no? como os digo, de todas esas formas alternativas de trabajar sobre todo con la ciudad y su aplicabilidad a, en este caso a la arquitectura, a la ciudad y el urbanismo. ¿no? O sea que nosotros trabajamos un poco sobre esta ciudad informal desde un punto de vista del metalenguaje, ¿no? No como un contenido sobre la ciudad, sino primero un paso atrás, ¿no? Viendo qué es lo que está pasando. Y nos hemos encontrado, pues, muchísimas iniciativas eh, que están recogidas en la plataforma eh, de todo tipo. Por ejemplo, eh, pues, iniciativas de visibilización de espacios. Ayer estuvimos, por ejemplo, en el taller eh, hablando de visibilización de espacios públicos infrautilizados, ¿no? Con una cosa tan sencilla como quedar a desayunar los domingos por la mañana. Es un proyecto que se generó en Viena y que se ha ido replicando en Valencia, en Madrid. Eh, son los desayunos ciudadanos que lo que hacen es que un, un grupo de gente que se autoorganiza y queda para desayunar y a la vez visibiliza espacios en la ciudad que están... Eh, pues, dejados o tienen problemas de accesibilidad, etcétera, ¿no? Con lo cual, hacen esa doble función de empoderamiento social o de, o de refuerzo, ¿no? de la comunidad y, a la vez, pues, eh, van, digamos, eh, pues, haciendo esta deriva urbana, ¿no? para marcar esos, esos espacios. O, por ejemplo, la gestión de muros, ¿no?, todo el tema del de las medianas que ayer también existía en este, en este espacio, eh, eh, medianeras, muros, vallas, ¿no? ¿Cómo, cómo trabajar con esos soportes ¿no? que ya existen eh, mediante pinturas, mediante intercambio de información. Azoteas, ¿no? Red de Texas, por ejemplo, en Andalucía, eh, utilizan azoteas eh, de viviendas privadas como espacios de microcultura, ¿no? donde se reúnen colectivos para ver cine en verano, para hacer tertulias, asambleas, eh, etc. Bicifindes, bueno, todo el tema de movilidad, calles tranquilas, eh, bicicrítica, etc. ¿no? Nuevas formas de movilidad que, digamos, eh, consiguen alcanzar masas críticas para plantear un nuevo modelo más sostenible. ¿no? O otras, otras iniciativas de bueno, gestión de muros, etc. Entonces, nosotros tenemos recogidas en la plataforma ahora mismo más de 300 iniciativas, seguimos recogiendo las iniciativas, también estamos intentando como establecer un mecanismo alrededor de las iniciativas para ver qué es una iniciativa. No, no es un grupo de gente cabreada, digamos, que, que protesta contra algo, sino que tiene que haber un paso más allá que conlleve una propuesta, una -organización, una digamos un paso hacia adelante, ¿no? una rebelión cívica, pero proponiendo, ¿no? Y todo esto nos nos, bueno, nos lleva a pensar cómo la arquitectura o la ciudad debe cambiar o se puede transformar, ¿no? por ejemplo, eh, con el tema de la nueva movilidad, de la bici, eh, nosotros cuando llegamos a los edificios pues eh, tenemos una puerta y una recepción, entonces... Si hubiese una masa crítica de gente que viene en bici, a lo mejor desde un espacio más lejano, eh, se podría proponer, como ya lo recoge por ejemplo en, en reglamentos norteamericanos, eh, cómo los accesos de los edificios deben tener unos vestuarios ¿no? y que la gente pueda entrar y ducharse primero y dejar la bicicleta y dejar... Entonces, todas esas, eh, todas estas iniciativas y cambios de bueno, de paradigma, digamos, pues hace que la arquitectura se, también se tiene que, que transformar ¿no? para recogerlo. Eh, y luego otro tipo de iniciativas que no tienen tanto que ver con la arquitectura o con la ciudad, pero que sí, sí que pueden servir como modelos de autoorganización o de financiación o de, bueno, de participación, como tema de bancos de tiempo, moneda social, etc. ¿no? Eh, redes semillas, bueno, nosotros los hemos categorizado por, digamos, temáticas: desde eh, medio ambiente, economía, etc. Eh, el siguiente paso fue. Intentar hacer eh, cartografías, empezamos por la ciudad de Madrid, que es donde residimos y trabajamos, entonces hicimos una cartografía ciudadana de las iniciativas que nos parecían más interesantes, ¿no? eh, clasificándolas y generando una, una taxonomía ¿no? de, de las mismas. Veis aquí unos dibujos de los espacios que se iban apropiando a las iniciativas, cómo operaban. A veces son espacios vacíos, otras veces son reapropiamiento de espacios cubiertos. Hay veces que simplemente es puntual, otra que es permanente. O sea, cada una tiene una serie de metodologías en función de lo que necesitan y de las propuestas que bueno, que conllevan ¿no? en su ADN, digamos. Entonces hacíamos estas cartografías. El estudio, digamos, pues más eh, claro fue todo el tema del 15M, la ocupación de Sol. Se montó ahí una verdadera ciudad en el que bueno se generaron unas asambleas temáticas que duraron mucho tiempo y bueno hubo mucha carga ¿no? entonces eh, empezamos a hacer estos diagramas que veis arriba en el que generamos una roseta eh, intentando pues, eh, digamos hacer un, un estudio comparativo por iniciativas entre su estructura organizativa, su estructura participativa y el espacio público. ¿no? Eh, eh, ¿Qué forma tenían de compartir? ¿Si eran más abiertas o eran más cerradas? Eh, ¿Qué grado de importancia tenía la participación en la iniciativa? Eh, ¿Cómo se financiaban? Eh, qué, ¿Qué impronta tenía en el espacio público? ¿Si era más tecnológico? ¿Si era más físico? Entonces, Intentando generar todas estas rosetas, eh, pues eh, fuimos mapeando muchas de las iniciativas, eh, intentando como detectar patrones ¿no? en, en las distintas iniciativas para aglutinarlas y ver cuáles de ellas en algunos aspectos podían ser más ilustrativas y cuáles otras en otros aspectos. ¿no? Otro de los temas es que os hablará Domínico, yo creo que mucho más en profundidad, que lo conoce mejor, es todo el tema del ecosistema digamos, tecnológico, físico entre nosotros, no toda la red de agentes que, pues que existe, ¿no? que al final todas estas iniciativas y todas las comunidades pues, tienen detrás eh, individuos que son normalmente pues eh, a título individual, pero a veces participan en muchas comunidades, con lo cual existe una especie de ecosistema o de imbricación entre comunidades, individuos, donde hay individuos que están en varias comunidades o comunidades que son más transversales, y también es como complicado, por lo menos para mí, que yo soy muy torpe, como enterarme de qué es lo que está pasando, ¿no? Entre tantos hashtags o tantos tantas iniciativas, tantas cosas que pasa, como detectar ¿no? quién está detrás, por qué, qué, qué es lo que hace. ¿no? O sea, todo ese continuo de información, discretizarlo, intentar cómo organizarlo para tener un esquema mental ¿no? y para poder transmitirlo yo creo que teníamos la necesidad un poco de, de poner orden ¿no? a todo a todo ese ecosistema. Entonces, bueno, son unos dibujos de, de cómo, cómo veíamos este proceso. Eh, también, digamos, nosotros por nuestra formación de arquitecto, que es verdad que eh, el arquitecto sí tiene una formación también, digamos, más humanista o, o más preocupada por lo social, pero sí que es verdad que eh, digamos, eh, teníamos una gran carga técnica ¿no? de, de cómo planificar y todo este magma social o toda esta digamos, eh, dinámica de autoorganización y de funcionamiento de estas iniciativas. Eh, hacen que digamos, toda nuestra percepción bascule más hacia lo social, ¿no? dejando un poco más lo técnico, por eso hacíamos este diagrama, ¿no? el futuro social nos parecía que era como más realista y superaba el futuro técnico, ¿no? entre el futuro deseado, que son lo, lo que nosotros desearíamos, lo que queremos, y el futuro técnico más planificado desde quizá nuestra profesión la parte más técnica, pues este punto intermedio social que nos parecía que enriquecía mucho. ¿no? Eh, también... Todo el tema de la participación, una palabra que también cada vez nos chirrea más, es como la sostenibilidad y todo esto de palabras ya que se vacían de contenido que son como muy repetitivas. Eh, la participación, no por la participación, ahora nosotros también estamos eh, dentro de un proceso en el Ayuntamiento de Madrid con el Plan de Cultura del PECAM, entonces se hace una participación sectorial en el que prácticamente no hay un empoderamiento previo de cuáles son las temáticas que se van a tratar, no hay un espacio para que la participación realmente cuaje en el verdadero plan, sino que es una consulta casi un poco eh, ya está todo decidido, entonces es una participación yo creo que bastante vacía, hacíamos este esquema en el que vemos eh, aquí abajo todos los puntos negros que son como individuos eh, no autoorganizados o no empoderados, entonces... Poníamos estos dos extremos como si nos empoderamos solos pero no participamos, conseguimos hacer como una iniciativa potente, estructurada, pero no es capaz de transferir el conocimiento al común ¿no? o, o, o de esa permeabilidad, que es este sin plan, ¿no? autoexclusión. Una iniciativa muy muy empoderada, ¿no? en empoderamiento, participación. La otra participación sin empoderamiento es esa consulta de gente que a lo mejor no tiene el conocimiento o no está al mismo nivel de diálogo con, con lo que se exige, con lo cual no es capaz de, de transferir ese conocimiento válido para recogerlo. ¿no? Y nosotros hacíamos esa diagonal de primero empodérate, o sea, primero tienes que saber de qué estás hablando, tienes que conocerlo, tienes que haberlo vivido en tus carnes y luego participa, pero con no ese conocimiento, ¿no? para que haya digamos, un, un nivel igualitario en el que todos podamos participar con, con las mismas garantías. ¿no? Eh, también, bueno, hicimos un taller que se llamó Green Vía hace unos meses, en el que estuvo gente de Amasté eh, y planteamos este, este diagrama tripartito del Procomún que estaban utilizando ellos, de recursos, gobernanza y agentes, que yo creo que también ellos lo contarán mucho mejor. Pero nosotros hemos intentado, a partir de este diagrama, pues, transformarlo en algo que nos parecía más interesante desde nuestro punto de vista, que son las transferencias al espacio público. ¿no? Y de alguna forma el, el, el cambio ha sido que la gobernanza se ha convertido en la transferencia. De forma que tenemos dos grandes burbujas, una que es el espacio público, entendido como procomún, es decir, nuestros espacios públicos, nuestras calles, forman parte del procomún urbano, eh, que es un recurso, y por otra parte está la comunidad. Entonces hacíamos una doble flecha... Eh, que son esas dos flechas circulares a, a puntos por una parte la innovación social que digamos es la punta de lanza o la punta de la pirámide de lo social eh, se aplica sobre el espacio público es decir, todas estas nuevas prácticas que consiguen transformar el espacio público con pocos recursos y con gran creatividad y con digamos todas estas... Eh, ...todas estas características que estamos apuntando... ...y el espacio público a su vez sirve como soporte para expresar toda esa innovación social... ...con lo cual hace de correa de transmisión para que el resto de la comunidad se vaya empoderando. Entonces esas dos flechas, digamos, desde la innovación social al espacio público... ...y el retorno como empoderamiento a toda la comunidad... ...deberían converger en esa gran flecha gorda que lo que hace es linkar directamente... ...el espacio público y la comunidad como, digamos, ese empoderamiento de la comunidad en el que conocen todas estas prácticas, saben cómo autoorganizarse, saben cómo utilizar el espacio público con pocos recursos, conocen los resquicios legales o han llegado a un nivel de entendimiento con las autoridades, eh, se supera pues el público privado para el común, lo comunal, es decir, llegaremos a ese punto de equilibrio, ¿no? Eh, y el, digamos, la, las amenazas pues, serían que esas dos flechas se vayan alejando, ¿no? es decir, que la innovación social no trabaje sobre el espacio público o que el espacio público no sea capaz de, trans, de transmitir o de empoderar al resto de la comunidad. ¿no? Como os decía, todas esas iniciativas eh, que las hemos agrupado pues, en tecnología, política, medio ambiente, educación, economía, microorganismo, sociedad, movilidad, cultura, ¿no? donde tenemos pues, todas estas palabras raras que... Justo, muy rápido. Eh, todos estas palabras que que los, los, bueno, los podéis ver en la plataforma, por ejemplo el microurbanismo que sería la parte más asociada a, a arquitectura pues tenemos eh, huertos urbanos eh, gestión de solares vacíos, gestión de muros ocupación pública, paseos y paisajes cohousing, playgrounds, visibilización empoderamiento, es decir, vamos incorporando como prácticas que eh, aparecen en todos los lugares y en todos los tiempos que tienen denominadores comunes para utilizarlos como prácticas que podemos utilizar en, el, en la ciudad ¿no? y eh, los ejemplos que existen, ¿no? Hay iniciativas que son europeas que podemos incorporarlas en Madrid, otras que están en el resto de España que podemos incorporarlas en Madrid, o cosas que se están haciendo en Madrid que se pueden replicar o se pueden exportar a otros sitios, con lo cual intentar pues que esa capa empiece a coger fuerza y sea prácticamente un, una política casi pública. ¿no? Eh, la plataforma es eh, la página web, que os invito a todos a que la echéis un vistazo y participéis y la comentéis. Básicamente esta estructura en tres, en tres eh, espacios, la primera que es la observación, que nos permite tener un conocimiento de todo lo que existe en la ciudad y de todas estas prácticas innovadoras. Eh, por otra parte la aplicación de ese conocimiento de ese banco de conocimiento que es las propuestas que nosotros hacemos ahora esta charla es como más meta o más teórica pero también al final hacemos talleres y proponemos dispositivos en el espacio público y por último compartir, ¿no? que es pues todo este canal de comunicación y de, y de apertura para que la plataforma pues sirva para todo el mundo se pueda incorporar otro tipo de conocimiento y, y nos sirva a todos ¿no? eh, todo este continuo de información en el observatorio lo hemos, hemos hecho una división metodológica porque al final todo está imbricado y todo está relacionado eh, entre agentes, glosario, lugares e iniciativas. Los agentes son las personas físicas o tecnológicas o virtuales que digamos, están detrás de, toda, de todo este magma innovador. El glosario son todas estas nuevas palabras que, que aparecen, ¿no? eh, los nuevos términos que nos permiten tener un marco teórico o un, digamos, un espacio de, de entendimiento los lugares, que son los, los sitios que, que promueven todas estas acciones o donde se dan eh, estos intercambios y las iniciativas. ¿no? Eh, ahora mismo estamos un poco con el reto de cómo, yo creo que como muchos de nosotros, cómo, el reto de cómo transformar todo esto en, digamos, un... Eh, un planteamiento que sea sostenible en el tiempo a nivel económico cómo poder pues eh, eh, plantear esto dentro del sistema de mercado que tenemos eh, y, y de cómo sacarle valor ¿no? y hemos hecho este diagrama que es un poco lo que tenemos en la cabeza que es lo que vamos a intentar poner en marcha que es eh, generar bancos de conocimiento alrededor de prácticas o de territorios o de colectivos, bancos de conocimiento asociados sobre los productos o los, eh, los servicios que ellos están eh, realizando, el segundo paso sería la aplicación de la innovación social a dichos productos y servicios, sobre todo con carácter urbano, eh, la tercera sería la generación de un entorno social alrededor de esos productos o de esos servicios, y el refuerzo de las comunidades, ¿no? Tanto de gente que es beneficiaria directa, como gente que puede participar, como los propios actores, ¿no? Y por último, la comunicación de toda la cadena de valor. Eh, y bueno, por último, pues eh, una metodología de acción en el que eh, le hemos dado la vuelta un poco a lo de think tank, ¿no? Intentar hacer un do tank, ¿no? Que al final, eh, mediante la acción, mediante la generación de dispositivos o, o digamos la aplicación sobre el espacio público pues podamos equivocarnos podamos hacer algo que nos permita testarlo prototiparlo evaluarlo y ir mejorando no tanto desde un discurso teórico o desde un brindis al sol sino eh, pues actuando ¿no? y, y nada más muchísimas gracias Sí, eh, también se trataba un poco de que, de que la comunicación fuera en cierto modo bidireccional, ¿no? Y pudierais preguntar, tratar de resolver dudas, criticar, proponer o comentar lo que queráis. Entonces, si alguien quiere comentar algo... Vale. Bueno, bueno... Eh... Muy, muy interesante, la verdad. Eh, yo tengo una pregunta que es acerca de… Eh, hay un rastreo y, un, y una cartografía increíble de iniciativas de Madrid y de otros muchos sitios, pero eh, me gustaría que nos explicaras, si lo habéis pensado de alguna manera, de qué manera… Las propias iniciativas construidas desde la administración pueden ser cartografiadas también por vosotros o cómo es la relación de necesidades y de querencias que pueden conseguirse a través de estudiar también la administración que facilita muchas de estas iniciativas. En el fondo la pregunta es más fácil. ¿Qué relación tienen las iniciativas ciudadanas con una investigación sobre la administración que, que las, las puede ayudar? pues eh, Bueno digamos que dentro de la administración o sea la administración tampoco es un bloque como monolítico en el que todo el mundo funciona igual de hecho la administración casi es como la propia sociedad replicada no y dentro de la administración existen iniciativas dentro de la administración gente más outsider no que funciona de otra forma y digamos que nosotros lo que lo que habíamos planteado para un segundo taller de después de green Vía, que sigue sí trabajamos sobre las iniciativas y sobre digamos la, las personas anónimas o, la, o los colectivos es detectar dentro de la administración donde existen esas ramificaciones que pueden servir como capilar, ¿no? para que, digamos, las iniciativas eh, anónimas puedan entrar dentro de la administración por esa vía, ¿no? Y sí que es verdad que existen, lo que pasa es que eh, y sí que es verdad que se pueden detectar pero todo es más engorroso y más complicado, ¿no? porque muchas veces ellos trabajan eh, también dentro de una cierta precariedad, cambiándose mucho de departamentos, muchas veces con la espada de damocles, ¿no? porque no saben si lo que están haciendo va a llegar un recorte y van a estar fuera, pero sí que es verdad que existe y yo creo que hay que trabajarlo, entonces es una asignatura pendiente y, y estamos con ello en la cabeza para que sobre todo haya una, una posibilidad de, de tener esos recursos públicos, tanto de espacios como de fondos, etcétera. <risa> Opa, eh... pues muy interesante, ¿no? Entonces me, me encuentro con el mismo problema que me encuentro siempre, que ya aprovecho para el lado la primera pregunta con la primera ponencia, para ver si estamos todos indexando cosas, ¿no? Estamos en <coughs> plataformas, es, mmm, algunas nos funcionan peor, otras nos funcionan mejor, pero creo que tenemos demasiados archivos y no sé si sabemos cómo conectarlos, no sé si es un problema tecnológico, que no sé si lo resolverán los tecnólogos lo tendremos que resolver nosotras, pero veo que más allá de la tecnología hay otra serie de maneras de ver cómo eh, no solamente nos encontramos en sitios, ¿no? como puede ser en bar, que es interesantes, sino cómo estratégicamente agrupamos nuestras maneras de afrontar eh, la acción en el espacio público o en la vida, tanto como parte de la actividad laboral o del mercado, pero también como parte de la acción política digital. ¿no? ¿Cómo articularlas? Porque nos, se, nos encontramos todo el rato, ¿no? O, o hacemos, incluso yo entiendo que, que igual es probando, ¿no? Y primero te encuentras, luego haces una cosita, luego otra, una más grande, pero sí que no sé si es que yo soy un ansioso o, que, o qué, ¿no? Bueno, a nosotros nos está sirviendo, nos está ayudando. Eh, <coughs> Es verdad que la, el, el debate diario es por una parte cómo aplicar todo esto, es decir, cómo darle salida, y por otra parte cómo conseguir fondos ¿no? y cómo mantenerlo sostenible. A nosotros nos está sirviendo como mecanismo, como canal de aprendizaje brutal. O sea, es verdad que haciendo una simplificación muy tonta, pues eh, si tienes muchísimos recursos y eres Rafael Moneo, pues haces el Prado y le encargas las puertas a Cristina Iglesias, ¿no? Y si lo haces tú, que no tienes un duro, pues se lo encargas al que hace grafitis de la esquina y hace un poco lo mismo, ¿vale? Esa sería como la gran simplificación. Pero sí que es verdad que dentro de todas estas iniciativas hay prácticas muy innovadoras. Y a nosotros eso nos sirve como mecanismo de diseño. Es verdad que ahora todo el tema del diseño, o no voy a hablar de la construcción porque la construcción ahora mismo está parada y seguramente no volverá y si vuelve tiene que ser diferente, pero los pocos diseños que se pueden hacer o dentro de la escala que se pueden hacer, nosotros sí estamos incorporando muchos mecanismos que estamos aprendiendo que no es una educación formal la que te los da, ¿no? Es simplemente el, el vivir y el conocer todas estas iniciativas. Con lo cual, en este diagrama bueno, de microurbanismo, de repente tienes un catálogo de cómo gestionar superficies horizontales, superficies verticales, terrazas, eh, espacios, y además cada una de las iniciativas pues, tiene unas necesidades y aplica una serie de códigos. ¿no? Con lo cual, la primera aplicación para nosotros es un cambio mental brutal de cómo afrontar un reto de diseño y tener otras herramientas que además son mucho más innovadoras. Es verdad que queda pendiente toda la, la aplicación, por ejemplo, lo que decía Manuel a la administración, ¿no? Muchas de estas prácticas deberían ser políticas públicas ya consolidadas. Es decir, no, tenemos, que, tenemos que salir ya ¿no? De, de, del reveal, no de, de estar allí como en una esquina de... Estos son los de las iniciativas, estos son... O sea, yo creo que ya empezamos a tener fuerza y debemos, yo creo que pasar un poco más a la acción y, y, y, y generar esa capa, ¿no? Que, que, es, que es importante dentro de la administración y dentro de las prácticas de, de la ciudad, ¿no? Y yo creo que estamos un poco todos trabajando en eso, pero sí que es verdad que, que a veces muy desnortados y, y, y es verdad que lo de la tecnología, también lo hablamos con, con Domérico, eh, también quizá a veces te hace perderte un poco, ¿no? Toda, toda la capa de, de tecnología y de comunicación a veces te olvidas, ¿no?, de de cómo hacer un compartir de manera más profunda, ¿no? las, las experiencias y no tanto con el Twitter. ¿no? Pero bueno, yo creo que es un proceso también. ¿eh? Nosotros somos optimistas. De un momento. Luego lo voy a volver a preguntar porque no he hecho mal la pregunta. <risa> ¿O te he respondido yo mal? No, no, no quería esa disgustar <risa> eh, Richie, tenemos cinco minutos más para esta parte. O sea, que si quieres reformular o volver a hacer la pregunta, quedaré satisfecho. Claro, repite. No, no, no, no. no sé si hay alguien más que quiere preguntar algo, pero si no, vamos, que dejamos a Richie. Que... No, pero yo que, es que no sé. Ya, ya pensé a que haya, o, sea, <risa> o sea, vale, entiendo que como herramienta. No me, me da igual la herramienta. O sea, como herramienta de diseño para vosotros, para vosotros o para nosotros. O sea, me refiero más. A ¿Cómo se federan los proyectos unos con otros? No tanto para ver cómo diseñamos un... Me da igual si eres Moneo o eres quien sea, o uno de, los de... O uno de vosotros, no pobre gente, pobre arquitectillo... <risa> <risa> Sino cómo realmente federamos nuestras actividades para que sumen en la construcción de el esquema ese, la reinterpretación del esquema del Procomún, ¿no? que la... me ha parecido, me ha gustado... ¿Cómo trabajamos colectivamente desde todas las experiencias colectivas que estamos sueltas y que nos conocemos, nos reconocemos, pero no. O sea, somos extremadamente torpes en colaborar. O sea, y tal, claro, y fíjate, o sea, tenemos un proyecto que ahora y, y igual por eso identificamos claramente las torpezas de, de, de todo eso, ¿no? O sea. Yo qué sé, es como, vale, tengo, puedo, si sí, depende de que quiera, voy al Vivero, voy a Inteligencias colectivas, como que tengo un, un catálogo, pues pero igual que ahora puedo ir a la página de IKEA o a la de no sé qué. Y no creo que se trate de eso. Incluso creo que IKEA y Mediamar se colaboran mucho más y mejor, entre ellos, a la hora de cómo acometer una intervención en espacio público y hacer media mar, o ¿cómo se llama eso que hay en, Bar en Baracaldo? El... megapar, ¿no? Y entonces ahí colaboran y saben que, o sea, digamos que el capitalismo es mucho más inteligente a la hora de ver cómo colaborar que nosotras. Y no sé si es porque somos torpes, porque no dedicamos suficiente tiempo, porque realmente nuestra manera de querer colaborar y hacer de otra manera, pues no sabemos cuál es, entonces la estamos buscando y es torpe y la y, y, y torpeza lo digo como algo positivo, ¿eh? Pero entonces, o sea, sí, es que nosotros nos intercambiamos todo el rato cosas, pero como yo me veo que no, sub, que no participo como quizá debería participar en el glosario. Y entonces digo, ¿eso por qué es? Es porque no sé hacerlo, es porque no... Porque cuando estamos pensando en nuestras estrategias, vamos a decir, de sostenibilidad las pensamos individualmente y no las pensamos colectivamente. Y entonces cuando las vamos a pensar colectivamente, la crisis hace que en vez de dedicar más tiempo todavía a pensarlo colectivamente, nos replegamos sobre nosotras mismas no sé es que no es una pregunta pero no ya ya ya pero sí, es, que sí, es, que sí. Ver, es una pregunta o sea, pero sí lo es eh, porque al final también creo que incluso gastamos muchos recursos en cada uno generar nuestra propia plataforma de colaborar generar nuestra una comunidad y, y son todas bastante mediocres y es porque quizás no nos ponemos a pensar realmente de otra manera no, no puedo no sé o sea, yo creo, sí, o sea, yo creo que por ejemplo lo estamos hablando en el taller con Comunes con Cune, que ellos tienen una, eh, una plataforma que digamos es similar, en el que las iniciativas se, se pueden como suscribir, ¿no? y es como una base de datos y tal yo creo que sí que es verdad, o sea, cada uno es verdad que tiene su plataforma, tiene su identidad, tiene su diseño y eso también hace que la gente ahí fuera pues le cueste entrar, ¿no? porque al final tú entiendes que que esa plataforma es de este y la otra es del otro, ¿no? Entonces no, no hay como un mecanismo realmente abierto, no sé si porque subconscientemente no tenemos como esa esa capacidad de desprendernos de todo para que realmente sea de todos o cada uno queremos pues diseñar nuestra imagen corporativa o tener nuestro canal de comunicación o hacer unas determinadas cosas. Eh, y eso yo creo que echa bastante para atrás y nosotros que intentamos abrir la plataforma con comunes, pues ellos nos comentan es que vosotros tenéis una página muy definida, un, un estilo muy definido y eso cuesta a la gente de fuera que el que pueda entrar y puede ser verdad, y a lo mejor nosotros no hemos sido capaces todavía de decir, bueno, vamos a desprendernos de todo eso accesorio, de nuestra forma de comunicar, de nuestra forma de tal, y que realmente esto se entienda como de todos y que se hace una página como Wikipedia, no que es blanca y no tiene nada, y todo el mundo puede escribir. Pero por otra parte también, el glosario, sabes que hay mucha gente que está participando, nosotros lo, lo hemos presentado ahora a X ciudad, y, y en autores hay medio párrafo de autores, porque somos 30 personas. ...y está presentado así... ...y ahora mismo si tuviera que ir otra persona a presentar el Rosario, ...creo que cualquiera de nosotros lo podría decir... ...porque el Rosario no es nada... ...o sea, el Rosario son todas estas palabras... Que, ...que yo no conocía y que preguntando... ...le dije al compañero... ...vamos a poner esto por escrito... ...porque a lo mejor todos los que estamos aquí las conocemos... ...pero mi abuela no las conoce y yo tampoco... ...con lo cual seguramente hay gente como yo... ...que no lo conoce... ...con lo cual esa necesidad como tonta o ingenua... ...es la que nos hace tirar un poco para atrás... ...y abrirlo todo esto... ¿no? Entonces, sí, yo creo que es verdad que hay no se ha pendiente y que es que yo creo que falta también mucho por hacer. O sea, yo también noto que todo esto es muy incipiente y que hay mucha gente también que se está cayendo por el camino. Entonces, sí que es verdad que estos encuentros como BAT yo creo que ayudan a cohesionar y, y tenemos que trabajarlo. Vamos, estoy de acuerdo. Vale, pues muchas gracias Miguel. Vamos a pasar a...